En este vídeo vamos a ver cómo convertir un formulario en test de, de autoevaluación, cómo decirle cuáles son las respuestas correctas y cómo ver los resultados. Aquí tenemos un formulario con cinco preguntas que tal y como se puede observar se encuentran repartidas en cinco secciones para que quien tenga que cumplimentar el cuestionario no vea todas las preguntas a la vez, sino que le vayan apareciendo de una en una. Para convertirlo en un test de autoevaluación, iremos aquí arriba junto a Enviar a Configuración y seleccionaremos esta tercera pestaña, Test de Autoevaluación, donde convertiremos este formulario en un test de autoevaluación. Hay varias opciones y las primeras se refieren a la publicación de la nota, que puede ser justo después de cada entrega. En este caso, el, el cuestionario de autoevaluación puede ser anónimo o no. Y eh, la segunda, que es cuando se introduce o cuando... Eh, hay alguna pregunta que no se pueda autocorregir sola o no deseemos que los resultados se comuniquen de inmediato por la razón que sea. En este caso siempre es necesario que el formulario obtenga el, eh, la dirección de correo del usuario. Aquí tenemos en esa, en esa publicación de nota qué es lo que va a haber. Una cosita más antes de guardar esto. Si vamos a presentación podremos... Hacer que el orden de las preguntas sea aleatorio. Es decir, que a todos no les salgan las preguntas en el mismo orden. E iríamos a guardar. Una vez que el formulario está configurado como test de autoevaluación, es el momento para decirle cuáles son las respuestas correctas. Para ello, iremos a las preguntas. Clic sobre ella. En este caso... Y veremos aquí en la parte inferior cómo ha aparecido una nueva opción que es clave de respuestas. Hacemos clic sobre ella. Y aquí tenemos la puntuación. Que en este caso tenemos cinco preguntas y les voy a dar dos puntos a cada una. Y aquí le diríamos cuál es la respuesta correcta. En este caso, sí. Y aquí en la parte inferior podremos añadir comentarios sobre la pregunta tanto para las respuestas incorrectas como para las correctas por ejemplo aquí pues claro que sí e incluso le podemos añadir un enlace en este caso es un enlace a la página de soporte google eh, podemos poner aquí Google te lo cuenta y añadir y tendríamos un enlace que quien recibe eh, la corrección del test eh, podrá, podrá acceder y correctas muy bien y vamos a ponerle también el enlace te lo confirma por ejemplo y añadir y guardar y entonces veríamos así la, la clave de respuestas vamos a hacerlo con todas vamos aquí clave de respuestas a puntuación en este caso la correcta es no Vamos aquí a ver respuestas se pueden corregir de modo automático. 1 2 y 3 Podríamos añadir comentarios a la pregunta. Y una cuestión podemos hacer, haciendo clic sobre estos tres puntitos, que las opciones se presenten de modo aleatorio. Es decir, cada vez que se abra, se ordenarán de una manera. Vamos a la siguiente. Lo mismo las que hay que correr. Perdón. Bueno, esta estaba en uno y dos puntos. Esta es la siguiente. Clave de respuestas. Dos puntos y de modo manual son estas. Vuelvo a editar pregunta y voy a poner que aparezcan de modo aleatorio. Y la última, lo mismo, clave de respuestas. Ya hemos visto que esto sí si es posible, vamos a decirle que sí. Y ya tenemos preparado el cuestionario para que pueda ser utilizado como test de autoevaluación. Veamos ahora el resultado. Lo, pri lo primero que vamos a hacer es cumplimentar el test. ¿Sirve un formulario para hacer exámenes? Digamos que sí. Siguiente. ¿Cualquier tipo de, de pregunta es susceptible de ser autoevaluable? Voy a decirle que sí. Siguiente. Vemos que estas respuestas aparecen desordenadas. ¿Cuáles se pueden corregir de modo automático? Pues bueno, digamos selección múltiple, casillas de verificación y menú desplegable. Es la respuesta correcta. Siguiente. ¿Cuáles hay que corregir de modo manual? Pues he mirado al, al que tenía al lado. He visto que ha puesto las dos primeras y las dos últimas. Y, le, y contesto lo mismo. Aunque lo más probable es que el orden no, no sea el mismo en su caso o en el mío. Siguiente. ¿Y es posible desordenar? Sí. Y enviar. Me aparece ver tu puntuación y enviar otra respuesta. Voy a ver tu puntuación. Y me da 6 de 10. El primer caso me dice que está bien. Y además me ofrece este enlace a la, a la web de Google. Donde explica lo que es un formulario de estas características. Son tres de estas características. Aquí tenemos que esta está mal. Esta estaba bien. La siguiente estaba mal. Y la última está bien bueno, voy a ir a la edición del formulario en este caso dado que, que es mío lo puedo hacer y aquí en respuestas tengo los gráficos que muestran los resultados y además Puedo ir a una hoja de cálculo, crear una hoja de cálculo que recoja todas las respuestas. Crearla, solo habrá que hacerlo la primera vez y en ella tendremos esta marca temporal de cuándo y a qué hora se ha hecho. Podríamos tener una segunda columna con el nombre o con la cuenta de correo del usuario, si así la solicitamos. Y, tras la puntuación, tenemos las respuestas que ha dado ese primer usuario. Y aquí aparecerían todas las restantes. Haz clic sobre el enlace para ir a cualquier otro vídeo de la colección.